Quieres pelear, te haré pedazos. A ver si esto es de tu talla. Eso fue fácil. Así se saca la basura. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. ¿Qué pedo? Estás a salvo, amigo. ¡Detente enemigo! Bruh. Uh, uh, uh, uh, uh. Oh, oh, ¡Perfecto! ¡Detente, enemigo! ¡Gracias! Bro. Bro. ¡Que se ardan los putazos! So many... ¡Oh! ¡Ese verga es mi ídolo al verga! Problema resuelto Y uno nuevo empieza Problema resuelto Y uno nuevo empieza Problema resuelto ¿Están molestando a mis amigos? ¡Ya no tienes a dónde huir! El spot. No Al fin te atrapé, esponja. Ya no tienes a dónde huir. Otro gato. Esa madre como que te activa el miedo. ¡Ay, babosa! ¡Me asusta! ¡Voy a ir a por ti! ¡Detrás de ti! ¡Ay, hijo de pinche mal! ¡Ay, hijo de pinche mal! ¡Ay, hijo de pinche mal! ¿Lo viste madre, compa? ¡Hagan en la putaza! <risa> <risa> ¡Prepárate para morir! <risa> perfecto Pesarme los pinches chingadazos! ya valieron nada Sí, Dios, aléjate que puede explotar Target a pelear! bueno, amigo, tú lo pediste. Ahora sí, ya te cargo el payaso y voló. ¿A dónde crees que vas? Estuviste practicando, ¿eh? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. <risa> ¡Tengo miedo! Mamá! Eso casi me mata.